¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Hoy le toca al tío Daniel contarnos una historia. Y creo que tiene una muy interesante para nosotros. Así es, tía Elena. Muchas cosas interesantes ocurrieron en este relato que está tomado de la historia sagrada. Yo lo titulo, El, El llamamiento, llamamiento de Abraham. De Abraham. Durante algún tiempo después del diluvio, los hijos de Noé vivieron en las montañas donde había quedado el arca. Al crecer la población, hubo algunos que se alejaron de Dios, pero Noé permaneció fiel y obediente. Y todos los días de la vida de Noé fueron 950 años y murió. No mucho tiempo después de la muerte de Noé, tuvo lugar un acontecimiento importante en la casa de Tare. Le nació un hijo. Un varón. Un hijo. Lo llamaré Abraham. ¿Abraham? <ríe> lo que significa Padre Exaltado. Abraham había tenido dos hermanos, Nacor y Arán, hijos de Tare. Y Arán murió en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y el Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Abuelo Sem, Padre Taré y Nacor, mi hermano, me ha hablado Dios, me ha ordenado que vaya a una tierra que no conozco. No obstante, yo con mi esposa Sarai y con todos mis siervos y mis rebaños, Pronto vamos a partir de la tierra de Ur. No quisieran acompañarme. Pero es que, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El... Un momentito, hijos míos. Uh, si fuera un poco más joven, iría con Abraham. Pero ustedes, hijos míos, son jóvenes y sanos. ¿Quién quiere ir con Abraham? Nadie. ¿Y qué dices tú, padre Taré? Yo iré contigo, hijo. Llevaré a mi nieto Lot y a todos mis siervos y mi familia. Y buscaré un lugar más apropiado. Un lugar donde pueda adorar y obedecer al verdadero Dios. Yo espero, esposo mío, que estés haciendo lo correcto al salir de Ur. Estoy completamente seguro, Sarai. Dios nos está dirigiendo. Tenemos que seguirlo. Nos mostrará una tierra mejor, un lugar donde podamos adorarlo en paz. Abraham, tu padre quiere verte. ¿Le pasa algo? Creo que no. Supongo que quiere hablar contigo antes de que salgamos del campamento para continuar el viaje. ¿Dónde está? Allí abajo en el arroyo, cerca de aquel árbol grande. Padre, parece que estás enfermo. No, solamente cansado, rendido. Creo que me estoy poniendo viejo. Tú no eres viejo, padre. Ya estoy cerca de los 200 años. Pero, no te pedí que vinieras a hablar de mí. Yo, yo me estaba preguntando anoche, ¿qué piensas de este lugar? ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Estás pensando quedarte aquí? ¿Qué te parece? Quiero decir, la tierra, el paisaje, la gente. No vi mucha gente. Y la tierra, el paisaje es bello y magnífico. Parece que el suelo es bueno. Podría ser muy productivo. Allí hay agua. Hay mucho lugar. Podría ser una buena idea quedar aquí por algún tiempo. Hacer aquí nuestro hogar. ¿Estás tratando de convencerme o convencerte? No. Solo estoy expresando los hechos como los veo. Estoy envejeciendo, hijo. Demasiado viejo para viajar y... Deseo un hogar. Un lugar para descansar y gozar con mis hijos y nietos. Abraham, hijo mío, quedemos aquí. Así que por un tiempo, Abraham, con su padre Taré moró en un lugar llamado Arán. Y Tare murió en Arán a la edad de 205 años y fue enterrado allí. Y el Señor se le apareció y le dijo a Abraham: Abraham, sal de esta tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Y Abraham salió como el Señor se lo había ordenado. Tomó a su esposa Saraí y a su sobrino Lot y todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Y dejaron Harán y viajaron hacia el sur. Viajaron por días y días siempre hacia el sur, hasta que finalmente llegaron a un hermoso y fértil valle que estaba entre dos montañas. ¿Vamos a quedarnos a vivir aquí? Vamos a acampar aquí por algunos días. Pero, Abraham, mira el valle. Hay buen césped, bosques de olivos, manantiales, higueras, granados, viñas y cantidad de pasto para los ganados. Oh, Abraham, qué lugar mejor que este para ser nuestro hogar. Como tú dices, es un lugar hermoso. Pero mira dentro de los bosques de olivos. ¿Qué ves? Algo que tiene apariencia de altares. Altares a dioses falsos. Y allí en el monte, ¿sabes lo que pasa allí? Sacrificios a los dioses falsos, sacrificios humanos. Oh. Estos cananeos son una raza extraña. La idolatría está por todo lugar. No puedo entender por qué Dios nos ha dirigido aquí. ¿Cuándo vamos a continuar? Espero instrucciones del Señor y haremos lo que nos ordene. Abraham, esta, esta tierra, tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor y lo adoró. El cansado viajero quedó muy confortado por la seguridad de que la presencia divina iba con él. Después Abraham siguió su camino hacia el sur. Hubo entonces hambre en la tierra. Pero Abraham, tengo hambre, como todos. Aún las vacas y las ovejas sufren por falta de alimento. Creo que deberíamos regresar a Arán. Dios nos trajo aquí y aquí debemos permanecer. Pero no puedes dejarnos morir de hambre, Abraham. Todo el campamento te está observando para ver lo que vas a hacer. Antes de hacer una decisión, debo buscar a Dios en oración. Abraham no podía explicarse por qué Dios había permitido el hambre, pero decidió no volver atrás. Con oración sincera estudió cómo preservar la vida de la gente y la de sus rebaños. Finalmente, hizo una decisión. Iría a la tierra de Egipto hasta que se acabara el hambre. La, la, la, la, la, la, la. Abraham... Abraham. ¿Eh? Oh, oh, oh, sí, Sarai. Oh, ¿Estás preocupado por algo? Sarai, me amas de veras. Por supuesto. Te amo mucho, Abraham. Lo suficiente como para salvarme la vida. ¿Salvar tu vida? ¿De qué? Del rey de Egipto. ¡Oh! Hablo en serio, querida, <risa> hablo en serio. Cuando el rey faraón te vea, te va a desear. Y si te quiere, te va a tener. Tú sabes cómo son los reyes. Se quedan con lo que quieren a todo trance. Y si el rey descubre que tú eres mi esposa, buscará la forma de matarme para quedarse contigo. Me parece que te preocupas sin necesidad. El rey no es... Por favor, Sarai. Escucha lo que te voy a sugerir. Cuando te pregunten acerca de mí, di sencillamente que soy tu hermano. Así salvarás mi vida. ¿No es un engaño hacerme pasar por tu hermana? Tú eres mi hermana. Mi medio hermana. Lo sé, Abraham. Pero eso es aún un engaño, y yo estaría mintiendo. No creo que pueda venir algo bueno de un engaño, solo problemas. Abraham, príncipe de Canaán, para ver a su majestad, el gran monarca de Egipto, el hijo de los dioses. El benefactor de la humanidad. Pase adelante, príncipe Abraham. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Bienvenido a mi país, príncipe Abraham. Si le parece bien a su majestad, quisiera refugiarme aquí en Egipto hasta que se acabe el hambre en Canaán. Se me ha dicho, príncipe Abraham, que usted es un hombre de grandes riquezas, con grandes rebaños de ovejas y de vacas. ¿Es verdad? En una forma muy humilde, majestad. Se concede su solicitud, príncipe Abraham Egipto se siente orgulloso de darle la bienvenida dentro de sus fronteras Se le concederán todas las atenciones Siéntase en casa, príncipe Abraham Gracias, su majestad Príncipe Otep, escolte al príncipe Abraham y a su séquito al lugar de honor Sí, su majestad Por aquí, por favor, príncipe Abraham Que viva el rey ¡Que viva, ¡Que el, viva rey! el rey! El príncipe Otep, para ver a su majestad, el grande y poderoso monarca Pase de... adelante, príncipe Otep. ¡Que viva el rey! ¿Ya está establecido en debida forma el príncipe Abraham y los suyos? Sí, señor. Y yo... ¿Es tan rico como se dice? Es un hombre de muchas riquezas, su majestad. ...y de gran inteligencia y perspicacia. Y yo... ¿Habló por casualidad con él acerca de sus creencias religiosas? El príncipe Abraham me contó acerca de su Dios, su majestad. ¿Vio usted a su Dios? No, su majestad. Su Dios no es de madera o piedra. Es un Dios viviente. Su nombre es Jehová. ¿Viviente? En el cielo. Es invisible. Y yo... Yo, su majestad... ...deseo informarle de un asunto muy especial. Quiero decir... ...en el campamento del príncipe Abraham... ...hay una hermosa y deseable joven. Se parece a la diosa de la belleza. Sin duda, la esposa del príncipe Abraham. No, su majestad. Es la hermana del príncipe. ¿Hermana? Mm. Príncipe ¿usted ¿Cree usted que podrá convencerla para que venga aquí... ¿Para que pueda ver cómo es de bella? Creo que sí, su majestad. ¿Qué voy a hacer, Abraham? Tendrás que ir al palacio con el hombre, como quiera el rey. Ya te dije que del engaño solo podía salir algo malo. No ha sucedido nada malo. El rey simplemente quiere verte para comprobar por sí mismo si eres tan hermosa como le han dicho. Él quiere añadirme a la larga lista de sus mujeres. Eso es mejor que matarme a mí. Y después lo mismo, te toma por mujer. Parece que yo no te importo. ¿Cómo crees que me siento llegando a ser la mujer de un rey extraño? Yo soy tu esposa, Abraham. Te amo. Pero tú, lo único que te preocupas es por salvar tu vida. Sarai, no fue correcto que tratara de engañar al rey. Ahora lo puedo ver, yo, yo confesaré mi pecado a Dios y después oraré por ti sin cesar para que Dios te proteja en el palacio del rey. De alguna manera, Sarai, Dios te rescatará de las garras del rey. Al presentarte ante el rey, ten fe, cree que Dios te salvará y perdóname, Sarai, por el error que cometí. Príncipe Otep, siervo del gran rey de Egipto, anunciando la llegada de la princesa Sarai, hermana del príncipe Abraham. Puede pasar, princesa Sarai. ¡Que viva el rey! Saludos, princesa Sarai. Puede retirarse, príncipe Otep. ¡Que viva el rey! Bueno, bueno. En verdad usted es una dama encantadora, princesa Sarai. Estoy contento porque aceptó mi invitación. Por el contrario, su majestad. Estoy aquí porque no me queda otro remedio, como usted bien sabe. <risa> no tema, mi princesa. Ustedes conocen nuestro país y nuestras costumbres. Sin embargo, su rey es un hombre de gran paciencia y comprensión. Nos llevará unos días familiarizarla con las costumbres de la Casa Real. No muchos días más tarde... Su majestad, su majestad, los pastores del rey informan que el ganado de su majestad está muriendo de una extraña enfermedad. Su majestad está muriendo más ganado. Su majestad, cada cosa que su majestad posee parece estar perturbada por esta gran plaga. Convoque a los magos y a los sabios inmediatamente. desastre ha herido mi casa. Su Majestad. Sí, sí, príncipe Otep, ¿qué desea? Yo puedo contestar la pregunta de su Majestad. ¿Conoce usted el motivo que ha causado esta enfermedad? Su Majestad. Se ha perpetrado un engaño contra usted y su pueblo. ¿Un engaño? ¿Quién se atrevería a hacerme semejante cosa a mí? Su Majestad debe saber que... que, que el engañador es... es... el príncipe Abraham. El príncipe Abraham, el mismo, su majestad. ¿Qué clase de mal podría quizás tramar contra mí? Es la princesa Sarai, su majestad. ¿La princesa? ¿Qué pasa con ella? Ella Ella es la esposa del príncipe Abraham. La esposa. Es la hermana, así me lo dijo ella. Príncipe Otep, tráigame al príncipe Abraham ante mi presencia enseguida. Sí, su majestad. ¡Que viva el rey! Puede irse. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Paje, cuando venga el príncipe Otep con el príncipe Abraham, tráigalos a mis habitaciones privadas. Deseo hablar a solas con el príncipe Abraham. Puede irse. Sí, su majestad. ¡Que viva el rey! Príncipe Abraham, usted, usted me engañó, ¿verdad? Sí, sí, su majestad. Entonces es verdad que Sarai es su esposa, no su hermana. Ella es mi media hermana, su majestad. Pero también es su esposa. Sí, su majestad. Mm -hmm. Príncipe, usted está en Egipto como una visita. Y nos sentimos responsables por su seguridad y bienestar. No puedo permitir que nadie lo dañe. Pero yo... Bien, yo estoy muy chasqueado con usted. Usted me ha engañado. Casi hizo que cometiera el grave error de casarme con Sarai cuando ella ya tenía un esposo. ¿Por qué me ha hecho esto a mí? ¿Por qué? No debería haberlo hecho, majestad. Y yo... Ah, bueno, le voy a decir por qué lo hizo. La princesa Sarai es muy hermosa. Usted sabía que desearía tomarla por esposa y usted tenía miedo de que lo matara. Eso indica que usted no tenía una opinión muy favorable de mí. ¿Verdad? Lo siento, su majestad. ¿Lo siente? El lamentarse no compensa por las plagas que han herido mi ganado y mi casa, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿El dios al que usted adora, tolera el engaño? No, no, su majestad. Entonces, ¿por qué hizo eso? Y de paso, príncipe Abraham, ¿es su dios realmente tan poderoso para traer la calamidad sobre mí y mi casa... Solo para impedir que su esposa llegara a ser mi esposa? El Dios del Cielo es todopoderoso, Su Majestad. Y protege a los que lo sirven y lo adoran. Bueno, no creo que usted lo ha servido muy lealmente. He confesado mi pecado, Majestad, y Dios me ha perdonado. Bien, yo no soy su Dios. Yo no puedo perdonarlo. Comprendo, Majestad. Yo debo solicitarle que abandone Egipto. Sí, Su Majestad. Príncipe Otep. Él se encargará de que usted y su esposa Sarai... sean escoltados sanos y salvos hasta la frontera. Adiós, príncipe Abraham. De nuevo estamos otra vez en Canaán. ¿Estás feliz, Abraham? Sí, feliz. Estoy feliz porque estamos otra vez juntos. Y todo está sano y sano Abraham, te dije que nada bueno podía venir de una mentira Aún de una mentirilla Sí, Sarai, tienes razón Pero servimos a un dios amante Y él me ha perdonado bondadosamente Ahora vayamos a casa Si usted necesita información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291. Y para el resto del mundo al 1-269-471 9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es PO BOX 189, Bering Springs, Michigan, 49103.